A todos y todas desde el área de exploración vocacional del Programa PASE de la Universidad de Playa Ancha te damos la bienvenida a nuestra segunda sesión denominada Campos Profesionales que tiene por objetivo identificar nuestros intereses y relacionarlos con distintos campos profesionales. Para empezar a saber más sobre esto, primero te quiero mencionar que los campos profesionales son áreas de desarrollo y de desempeño vinculados a ciertas actividades que se pueden relacionar con un tipo de ocupación o profesión. Por esto, se vuelve relevante reconocer tus actividades de interés y distinguir cuáles de estas son importantes para tu desarrollo personal. En este sentido, destacaremos las actividades que eran de tu interés y que las transformaste en un verbo en la sesión anterior. Porque, cuando tengo claro los intereses que quiero profesionalizar, es decir, desarrollarlos a un nivel profesional y logro transformarlos en una acción concreta, puedo reconocer y elegir de mejor manera aquellos estudios que son necesarios para desempeñarme en esa profesión u ocupación. A modo de ejemplo, te voy a mostrar el resumen de las respuestas de la sesión pasada en donde rescatamos los verbos que más se reiteran de tus actividades de interés. Como puedes ver, en esta nube de palabras, las más grandes son las que más se repitieron, como son las acciones de ayudar, leer, organizar, crear y hablar. Podemos ver otras más, que son igual de importantes, pero tomaremos solo algunas como ejemplo para explicarte lo que haremos en esta sesión. Aquí tenemos de referencia distintas acciones que podemos asociar con distintos campos profesionales. Para acercarnos cada vez más, a aquellos estudios o actividades en que yo me puedo desarrollar. Como vemos, en esta lámina, la acción de ayudar, la podríamos asociar a modo de ejemplo al campo profesional social, el cual involucra actividades vinculadas al estudio de las características del ser humano, de los grupos sociales, así como de sus relaciones y la educación. Por otra parte, la acción de organizar, podríamos asociarla con el campo científico, ya que se relaciona con la administración de bienes y servicios. A su vez, es muy importante que sepas que este campo profesional también está vinculado al estudio e investigación del medio ambiente. Finalmente, y como un último ejemplo, tenemos la acción de crear, que podríamos asociarla por una parte al campo artístico, que comprende el estudio y la expresión de sentimientos internos mediante distintas manifestaciones estéticas. O también con el campo tecnológico, que se relaciona con actividades vinculadas a la investigación científica y la creación de soluciones y nuevas alternativas para el progreso y el desarrollo técnico de nuestra sociedad. Ahora, estos campos profesionales podemos ir vinculándolos con distintas profesiones. En el primer caso, el campo profesional social y el campo profesional biosanitario podríamos relacionarlos con diversas profesiones como son trabajo social, pedagogías, terapia ocupacional u otras profesiones del área de la salud por dar solo algunos ejemplos. Otras asociaciones que podemos hacer son con el campo científico y profesiones como la administración, distintas ingenierías y la carrera de contador auditor. Por otra parte, el campo profesional artístico y el campo profesional tecnológico los podríamos asociar con profesiones ligadas al arte, el diseño y también la arquitectura. En resumen, todos estos ejemplos nos llevan a pensar que los intereses que queremos profesionalizar podemos irlos relacionando con distintos campos profesionales. Es muy importante que recuerdes que estos son solo ejemplos de referencia, porque las profesiones involucran en general más de un campo profesional a la vez, cuyas áreas de estudio y de desarrollo se complementan. Dicho esto, te invito a que completes los cuestionarios disponibles por cada uno de estos campos profesionales para reconocer con mayor detalle cuáles son los de tu interés y así ir acercándote cada vez más a distintas carreras o espacios de desarrollo laboral para que tomes una buena decisión al salir de cuarto año medio. Recuerda que no existen respuestas buenas o malas, pues tus respuestas solo tendrán que ver con tu nivel de interés en cada una de las actividades que se proponen. Así que anímate y descubre cuáles son tus campos profesionales de mayor interés. Te dejamos un cariñoso saludo.